Hola a todos y bienvenidos una vez más a Windows Phone Gamer. Hoy traigo para mostrarles Blueprint Portals. Blueprint Portals es un juego que involucra muchísimo la física y pone a prueba a nuestro ingenio para resolver los distintos puzzles. El objetivo del juego es lanzar una pelotita hacia el portal de salida. Aunque esto parece simple, a medida que el juego avanza iremos encontrando distintos modificadores de juego, como son los portales, zonas de gravedad cero y obstáculos que nos impiden llegar al portal. El juego nos puntúa de acuerdo al tiempo y a la cantidad de veces que lanzamos la pelotita, con el clásico sistema de las tres estrellas. Bueno, eso fue Blueprint Portals para Windows Phone. Espero que les haya gustado, espero verlos en el próximo video y no se olviden de dejar un comentario acá abajo y suscribirse al canal. ¡Suerte para todos!